Capítulo 15 Cristo Jesús. Negua quen kwa y me la me callo uva y guanota quen en cual y es me callo. No más ma y es allá ta que es yo we. Qué chigua y es quita gata que quita tequila y ma ches sin y a mejua que en y es quita ha y más ma sin. Iga allá uno ni mis es se te tocan iguales. Que en el mes ni se te tocan iguales. Que en imá uvas que es el Siga allá salisto y pan y me cayó. Es con si no ames iguales. que chigas ni teyes yecti. Siga allá ansé te toques iguales. Nes buen uvas meca. Igual ames igual y más más. Y es se te ni se te tocan iguales. ni se te tocan iguales. Igual por santake. Siga allá a que no iguales. Aguelhan Kichiwah Niteh, si haya sedi tu iguane, ya y kaliti, iguane guakisquita iguane, ya huisquita tia. meheme, haya sedi tu que iguane, ya huisquita tia, ya huisquita tia, ya huisquita en no es ni mis que no se que no se pueda hacer que no no chipa pueda hacer que no se pueda hacer gan no se pueda hacer que no que ni no ni mis allá gama huel que necesite que me sino que ya san mamá que ya mamí que ya ya que amigos me si gan chigwas ya allá que no siervos me y gans siervos allá que maty chigwas el patrón ni me tizliz que gan amigos me y gan ni me tineste que han allá sino que no puedes hacer nada. Si no puedes hacer nada, que puedes hacer nada. Si no puedes es nada, no puedes hacer nada. Si no puedes hacer que no puedes hacer nada. Si no puedes hacer nada. Si no puedes Si